Si bajadas ya le tocaba perder siempre al cuatro letras controlando al frente de su comando con armas de alto poder hoy se ve fuerte se nota su ausencia al fin cayó en la cabeza la muerte llegó por él y mientras vivió nunca pudieron tocarlo puerto ya no podrá ser. Cuando andaba por la sierra en y pecheras, nada pudieron hacer. Con su equipo patrullando del la operativo, armando la cabeza del cartel. Hoy sus callos ya no cantan, están tristes. El señor Mencho se fue. y son tranquilos sin hacer ruido reservado siempre fue temido también amado por muchos muy respetados su palabra era de ley ya no se escucha su mano en frecuencia de los radios su voz era de temer fueran policías o guayos obedecían el llamado solo lo advertí una vez caer peso no se encontraba en sus planes muerto, vivo, libre me mandaron eso para que lo pusiéramos son corridos no autorizados ahí les va de nuevo para que lo escuchen otra vez el camarada no me ha dicho todavía si podemos decir quién lo, quién lo toca pero al parecer es de su autoría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 muerto ya no podrá ser cuando andaba por la sierra emplendadas y pecheras nada pudieron hacer con su equipo patrullando de operativo operativa al mando la cabeza del cartel hoy sus callos ya no cantan, están tristes el señor Mencho se fue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 ¡Muerto, vivo, libre! qué tal amigos, buenas, buenas tardes para los que lo sean, para los que no como siempre un abrazo saludar, sol, solidario, seguimos todavía fregados, este, el día de hoy me llamó el médico para confirmarme que sí, que sí es dengue lo que tengo, pero que en un día más ya se me van a quitar los malestares, todavía sigo con el dolor de, dolor de cuerpo, vómito como que, me duele la panza, y me dan ganas de, de vomitar, cosas así, pero bueno, no hablemos de esas cosas, mejor hablemos, hablemos de la información, que es lo que a ustedes les interesa, ok, pues miren, el día de hoy había, aviso de que iban a hacer, eh, operativos, en el lado de San Juan, por ahí ustedes, como saben, salió la, orden, salió la orden, eh, para el fantasma, este, salió la orden para el fantasma desde la semana pasada y no lo han podido capturar. Por ahí se sabe que habían hecho operativo para ir por él, pero que hasta el momento lo que nosotros tenemos, tenemos enterado es de que están tratando de maquillar eh, cómo van a hacer las cosas. Ellos dicen que va a ser eh, una campaña de desarme, según para que todos los pueblos donde la gente quiera entregar sus herramientas, por voluntad, aparentemente el gobierno, el gobernador, les va a dar este, facilidades, les van a comprar sus herramientas, una 22, les van a pagar creo que 3 mil pesos, si usted lleva un cuerno, le van a pagar creo que 10 mil pesos, si usted lleva una 9, le van a pagar creo que 3 mil pesos y así, o sea, son pagos de 3 mil a 10 mil pesos dependiendo qué herramienta lleve usted sin investigación y sin nada. Creo que esa acción empieza mañana. Tenía que haber empezado ahora. No sé si empezó. La verdad no he estado atento a, a qué es lo que ha estado pasando en Michoacán el día de hoy. Nada más sí si les comento de que pues eh, al parecer para la de San Juan no hubo nada el día de hoy. La gente salió a manifestarse, la gente salió pues a decir que Bedoya es el que es de Pasteles Unidos, que Bedoya es el que forma parte del grupo contrario y no es tanto de que haya este grupos allí en San Juan. Como ustedes saben, ahí estaba la nueva generación en San Juan anteriormente. Eh, Bedoya hace un mega operativo, eh, se llevan, se llevan este preso al, al Panther y a partir de ahí pues ya no se sabe más. No se sabe si el Panther fue liberado, no se sabe... No se sabe qué pasó con el Panther. Eh, igual también, si uno le pregunta a su gente, pues igual no le van a dar a un la razón, ¿no? Qué es lo que pasó. Pero bueno, eso yo les digo en cuanto a la información que nosotros tenemos. Y entonces por ahí creo que el que les queda todavía. Perdón, porque sí se. Se jodió la cámara, se quebró también la pantalla del, De la computadora. Ahora con los cohetes le fue mal a la. Le fue mal a la cámara, cámara nueva, y se rompió de acá del lado de la bocina. Ni les he preguntado cómo se escucha. A ver, díganme cómo se escucha por ahí los que están conectados. ¿Cómo se escucha por ahí la información? ¿Cómo se escucha Ok, bueno, y entonces, como les digo, presuntamente con esta estrategia de que van a desarmar todos los pueblos donde la gente tenga herramientas, se va a hacer una campaña primero para que la gente entregue sus herramientas de voluntad y que luego ya acabándose la campaña, ahora sí va a haber operativos en las casas y el que tenga una herramienta, pues se la van a dejar caer la ley, que creo que es de tres a cinco años. A las personas que porten una herramienta en su casa saludos Germanciño. Qué bueno que están por aquí conectados Genaro 70, gracias Leonor Carrillo, gracias les recuerdo a los snipers que las personas que están comentando son solamente las personas que están suscritas al canal y solamente los que ya tengan por lo menos eh, tres meses suscritos son los que pueden comentar así es de que hay que tener cuidado con los, con los siete, de preferencia cuatro eh, me están escuchando los snipers de preferencia repartan cuatro, porque los que tenemos, los que están comentando son puros suscriptores que tienen ya por lo menos tres, cuatro meses conectados. No pueden comentar los que no tienen, los que no tienen este, suscripción al canal no pueden comentar. Entonces son parte de los candados que hemos estado, eh, pues nosotros se da implementando para ver, para ver si funciona o para tratar de darle para adelante. Tenemos todavía intervenidos los teléfonos. Eh, pues no nos deshicimos de ellos. Ahí los dejamos nada más. Sabemos que, pues el que nada debe, nada teme, ¿verdad? No tengo nada oculto en los teléfonos que puedan agarrar. Así es el de que no tengo por qué deshacerme de ellos. Nada más, pues cambiar, cambiar algunos datos, cambiar algunas cosas que teníamos que cambiar. Eh, y sí, eh, compramos teléfonos nuevos. Ya están trabajando. Pero... Eh, un poquito más lento porque como hicimos cuentas nuevas pues sí dice sacerdote Mateo Calvillo golpeado en la víspera acusó que en Michoacán el estado fracasó en la tarea de brindar seguridad a la población Operador del fiscal del terror de Zitácuaro y vínculos de grupos, sale de la fiscalía con impunidad. José Manuel Moreno Luna, que se desempeñó en diversos cargos. Es el que andaba corriendo el X, no era. Que dieron de baja a un fiscal de, de Zitácuaro. José Manuel Moreno Luna, que se desempeñaba en diversos cargos de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, dejó el cargo en impunidad, aunque es señalado como vínculo entre grupos y autoridades, además de otros actos como el despojo de bienes a particulares. José Manuel Moreno es señalado como mano derecha de Francisco Herrera Franco, entonces fiscal del Citácuaro. Su papel había sido vínculo del de crimen organizado con el entonces fiscal regional este era el que andaba, el que andaba correteando el X, creo que era otro diferente, no, no recuerdo yo el dato, no, se siente para la jodida, ¿eh? se siente para la jodida de verdad, no se lo deseo a nadie, tenía rato que no me sentía tan, tan fregado, me agarró desprevenido, me agarró con las defensas bajas, es que ya había ido primero a hacerme los exámenes, me dijeron que no, que estaba todo bien, pero supuestamente apenas estaba incubando el... se estaba incubando, y ya en los exámenes que hicieron, ya evolucionó, que si era... que si era dengue, que me hidrate, que me mantenga en reposo, que... pues... que tome medic medicina, y con eso se me va a quitar... Eh, solito, creo que en unos dos días más, sale todo, pero que mientras tanto así hay que, así hay que pasarla, dice con la aspirina le puede provocar, de, y es lo que estoy tomando, si es lo que estoy tomando aspirina, a lo mejor por eso no me he compuesto todavía, con tal aspirina que compré, ah, es el que compré, aspirina con cafeína pero bueno dice buenas tardes mis y la información nos puede dar sobre los pájaros sierra pues que yo sepa siguen siendo contrarios se siguen dando fregadazos y no tenemos más información para dar detalles más explícitos cuando no tenemos más información pues nada más así la dejamos porque miren volvemos a comentar otra vez esta situación que les he dicho anteriormente si todos nos condujiéramos con la verdad si todos nos condujiéramos hablando con la verdad o nada más con lo que nos consta, de verdad yo creo que en las noticias hubiera mucho más credibilidad sobre lo que acontece en todo el país. Hablemos, por ejemplo, de Michoacán, donde el gobernador de alguna manera mantiene un discurso que supuestamente eh, pueden controlar, pueden devolverle la paz a Michoacán, pero la paz que ellos están planeando es... Una paz arreglada con los grupos delictivos, es decir, dejarlos en paz, este. Sí, la comezón sí, caraja comezón y como sarpuido se siente así como que te pica, pero bueno. ¡Ay, caray! Dice... Buenas tardes, Sara y la información. Ah, ya habíamos comentado sobre eso, ya, ya había leído eso. Dice... Uh, y cómo va Pandora con sus planes, pues... Yo creo que... Pandora también está esperando a que nos compongamos para ver qué se va a hacer para adelante. La verdad, necesitamos... Miren... Se le está metiendo un billete a, a conseguir la información y a conseguir los contactos en el gobierno que son los que van a apoyar eh, el carrito. Entonces necesitamos tener información confiable, necesitamos tener información exacta para no desperdiciar nada más los cartuchos a lo tonto, para no desperdiciar los recursos. Porque también les voy a decir una cosa, si nosotros nada más estamos gastando recursos o haciendo gastar recursos a la gente... Es decir, que Pandora esté pagándole a los comandantes y los comandantes no tengan trabajo, no tengan nada que hacer. Pues entonces nomás se les va a estar pagando de embalde. Ya se les está pagando desde hace eh, dos meses. Ya este es el segundo mes. Este es el segundo mes ya que cobraron. Entonces ya desde hace dos meses se les está pagando por parte de Pandora a los que andan en el carrito, a los que ya están trabajando con el carrito. Ya ha habido por ahí algunas acciones que no les puedo comentar porque luego de por sí traemos a la fiscalía encima. Y luego si yo comento de cosas que esté haciendo Pandora, pues por ahí nos van a querer también echar la bronca, ¿verdad? De, de todo lo que vaya saliendo y no en todo tenemos nosotros que ver, sino que hay cosas en las cuales de verdad se tiene que meter la mano porque la gente no encuentra la justicia en las autoridades. Si las autoridades hicieran el trabajo de manera correcta y la gente no tuviera la necesidad de buscar la justicia por mano propia, yo les aseguro que de verdad, de verdad, la Unidad de Inteligencia Ciudadana no tendría razón de existencia. ¿Por qué existe la Unidad de Inteligencia Ciudadana? Bueno, primero, por la falta de huevos de la fiscalía y del gobierno para combatir a los malos del bando que sea. Es decir, nosotros no estamos en contra de que se persiga la, a la nueva generación, no estamos en contra de que se persiga familia michoacana o templarios o, o viagras o la fregada. Y tampoco es que nosotros nomás queramos que se chinguen a los viagras. No, mi gente. En la Unidad Inteligente Ciudadana lo que queremos es justicia por todos aquellos que andan metidos en la maña, que se llevaron seres queridos, que se llevaron familiares, que se llevaron gente que siendo buena, que siendo inocente, desafortunadamente no tuvieron ningún reparo en hacerles daño o en llevárselos y no devolverlos miren quisiera comentarles que desafortunadamente el tiempo que llevamos nosotros batallando contra esta gente les vuelvo a repetir son los mismos miren los mismos los mismos los mismos van creciendo se van expandiendo van avanzando todavía hacia más estados ahora tenemos ya con que en belice belice En Belice hay un pueblo que se llama El Ranchito. Apúntenle, El Ranchito. Algún día lo van a ver eso en las noticias y se van a acordar que yo les dije que ahí estaba el clavo. Hay un pueblo que se llama El Ranchito, donde el gobernador de Michoacán. Donde el gobernador de Michoacán. Ha hecho varios viajes en avioneta. ¿Quién sabe a qué fregados? Son viajes que están registrados en la bitácora de vuelo. Pero son viajes que no están justificados. ¿Qué fue hacer el gobernador a Belice? Yo les voy a decir, desde hace tres años, nosotros ya habíamos denunciado de que Fructoso con con la gente de Carteles Unidos, con la gente de los Viagras y del Voto, tenían un rancho. O un ranchito en Belice. Bueno, no es un ranchito lo que tienen. Tienen una casa en una localidad de Belice que se llama El Ranchito. Esta localidad de, localidad de Belice que salió a la luz ahora que salieron con lo de el registro de vuelos de una avioneta que compró Silvano Auroles. Compró una avioneta y esa avioneta la está utilizando el gobernador de Michoacán para viajar por todo el país a ¡Ah! Cuando compró la avioneta Silvano Oroles, se andaban cagando todos los de Morena que Silvano había hecho mucho gasto en comprar ese tipo de aparatos. Ah, pero ahora que salió Silvano, que supuestamente Bedoya dijo que iba a vender ese avión porque era mucho gasto para el gobierno. Ahí lo trae. Bedoya es el que más vuelos ha hecho. Creo que ni Silvano hacía tantos vuelos seguidos como los que está haciendo Bedoya. ¿Por qué? Porque andan en campaña, porque andan por todo el país, porque andan tratando. Porque andan tratando de quedar bien con López Obrador, haciendo mandados para López Obrador. Entonces quedamos que se llame el ranchito. En. Uh, Belice. El ranchito se llama. Ah, no me siento ahorita bien para andar buscando cosas así. ¿eh? a pegar a la muquera, ok entonces ya tenemos por acá que Tepalcatepec con el abuelo Farías y Juana Reguín Girón jalan para Colima y de Colima se extienden con la vaca y con los antrax tenemos que los viagras con Rodolfo Sierra Santana, Nicolás Sierra Santana, están jalando para Guanajuato y que de Guanajuato se extienden con el marro y los chilangos. Tenemos también que los Unidos con la Maceca y la gorda se extienden para el estado de Guerrero con la misma gente de los templarios que supuestamente apoyan grupos independientes y un remanente de la familia michoacana. Aparentemente, ese remanente de la familia Michoacana estaría apoyando con apoyo, con apoyo de los chilangos. Es decir, que surge un nuevo grupo, familia Michoacana-Chilangos, para que entiendan. Es decir, los chilangos le dan en la torre a Lalo Mantecas y creo que se quedan con la gente de Lalo Mantecas. A la gente de Lalo Mantecas le hicieron creer que se lo chingó el pez y la fresa y que ahora varias gente de la Queria de Lalo Mantecas anda jalando con los chilangos, entonces surge un nuevo grupo, chilangos familia Michoacana. Ese grupo de chilangos familia Michoacana opera, además del estado de Guerrero, también en el estado de México. En el estado de México operan apoyados por la Guardia Michoacana, que sería La Fresa y Paquito Brother. Tenemos entonces que Guardia Michoacana y Templarios vendrían siendo casi lo mismo pero son dos grupos diferentes el grupo de los templarios comandado por Tucani y por Seco con alianzas en Guerrero con grupos independientes y familia Michoacana de los Chilangos la guardia Michoacana del Fresa y Paquito Brother Estado de México con familia Michoacana Chilangos entonces este grupo de Chilangos también estarían operando en Guanajuato o sea que los chilangos operan Guanajuato, Guerrero y el Estado de México apoyados por gente de Michoacán Viagras, Pueblos Unidos, Templarios y Guardia Michoacana ¿quedó clara la información? ¿se entendió la información? a ver preguntas por favor escriban pregunta y con letra mayúscula dice, Sargi, si tomas pirina, lo más recomendable es que se lance a dormir para que el mecánico haga su trabajo, te mucha agua para que se mucho, gracias, tú, Arcano. Sí. Saludos, Melena Díaz. dice, Josué Rocha, que sí queda claro, ok, en cuanto a la información de lo que está sucediendo en San Juan Nuevo, también se entendió qué está pasando con lo de Fantasma, con lo de este Panther y todos ellos presidente loco que quiere que retiren la estatua de la libertad ya aparecen. Pedir que retiren la estatua de la libertad es como pedirle a México que retiren el monumento también de ahí de la independencia, ¿no? Dice: los chilangos están limpiando las zonas para quedarse con los territorios. Después será eso. Yo creo que sí, yo les digo, yo le digo que para las próximas, este, a este Miguel Tapia, denmele un cuatro. A ver, déjenme ver si yo le puedo dar cuatro. Ahí está. Dice, ¿hasta qué parte de Guerrero abarcaría? Todavía no sabemos exactamente, tú Ismael Silva. Habría que checar, fíjense, todavía falta comprobar si los chilangos que operan por el Estado de México es la misma rama de chilangos que operan en el Estado de Guerrero. Que yo creo que sí, va a ser la misma gente de El Yankee, Filipini. A ver, déjenle, les pongo nombres de chilangos conocidos. Y ya luego ustedes me mencionan qué chilangos falta mencionar. ¿Estamos? Ok. Sabemos que hay un comandante que se llama Olegario Contreras. Olegario Contreras. Gente de los chilangos, el de... Tamaulipas. Por allá debe de andar. Chilango Olegario Contreras debe andar por Tamaulipas. Luego tenemos otro chilango que se llama este Elías Porcayo. Elías Porcayo. Este Elías Porcayo debe andar o en Sonora Sonora o en Baja California, Baja California, Elías Porcayo. Luego tenemos otro comandante que se llama eh, Aldo Filipini, ¿no? Aldo Filipini, bueno, comandante Filipini. filipini comandante filipini esta gente opera en jalisco y opera también en uh, en jalisco nayarit jalisco nayarit michoacán no sé si estén en colima filipini porque son tres hermanos son tres comandantes filipini uno se llama aldo a ver, dejen checo, porque había una demanda que les pusieron una vez en Michoacán, cuando anduvieron haciendo maldades en Michoacán, en Michoacán sí los destaparon, fue el único estado que se atrevió a destapar a los chilangos, a ver, se llama Aldo Filipini. los encuentro es que no me siento no me siento bien para estar ahorita buscando pero bueno por ahí así va, va el nombre entonces a ver se entiende lo de los lo de los chilangos son los nombres que tenemos si alguien tiene algún otro nombre de chilangos si alguien tiene algún otro nombre de chilangos que nosotros no hemos mencionado bueno el, el jefe pues se llama Adolfo Eloy Peralta, Adolfo Peralta, Adolfo Peralta, el Yankee, ese Yankee opera en el Estado de México, ese opera en el Estado de México, ese sí está aquí, miren, el Yankee sí va a estar acá aliado de, a ver, el Yankee sí está aliado de la fresa y de Paquito Brother de los de Morelia. El Yankee sí está aliado de ellos. Lo que no sé, en Guanajuato van a estar, yo creo, estos de Díaz Porcayo también. Ay, cabrón, llegó un mensaje, pero no sé a dónde llegó. A ver, espérenme. Espérenme, voy a ver qué información hay en los mensajes privados. Algo que podamos comentar. dice por acá, la señora Carranza, bendición saludos señora chula, saludos también para usted, señora Carranza, Saben que voy a apagar mejor la cámara porque si sí me siento mal. Saludos para todos los que forman parte del equipo. Gracias, como siempre. Saludos para la abuelita del Tocayo, la preciosa Gina. Saludos para el Mace de las 18 Morenas. Saludos también para la señora preciosa, Cachetes Bonitos, Moreno Valcaba. Besote para Cachetes Bonitos. Besote también para mi preciosa Gina. Saludos para la gente que apoya el canal, los snipers, Genaro Sánchez, Tierra Mestiza. Señora Colín, eh, Canales Horayo, Bobis Estelares, este, a ver quién apoyó para acá hoy. Ah, Genaro, saludos, Genaro, gracias, como siempre, por estar al pendiente con los apoyos. Saludos también para Rafa Hernández, Hernando Cruz, élite Telavía, Jeliquito Uribe, melena Orduña, Isabel Tejeda. Ay, los dejo porque de verdad. Empecé a ver, sentir otra vez mal. Saludos, mi gente, gracias. No me gusta, no me gusta verme mal.